Muchachos, tan solo faltan 5 días para que venga la nueva temporada a Marvel Snap. Esta nueva temporada se va a tratar sobre Nimrod, que va a ser la carta estrella. Hoy vamos a hablar sobre Nimrod, los mazos en los cuales se puede utilizar y además todas las cosas demás que están viniendo en el pase de temporada. La relación con una película que podría tener este pase de temporada sería con una película que se hizo el 2014, que es de los X-Men, días del pasado futuro. Muchachos, vamos a darle una chequeada bastante rápido a lo que trae este nuevo pase de temporada que en realidad a mí me encanta mucho la parte estética acá sobre todo en el lado de los dorsos porque yo he sido bien fanático de los X-Men en, en los tiempos de los 90 justamente donde daban lo, la serie animada y había mucha lucha contra los sentinelas y pues acá está el dorso del Sentinel que está hermoso viejo está bonito el dorso ojalá le pusieran alguna animación donde al menos los ojitos del Sentinel estuvieran ahí como ahí este no prendiéndose y apagándose pero tal vez sea mucho pedir y el otro dorso también de los X-Men también Está bastante bueno, también me gusta Me parece un buen estilo, pero el de Sentinel me parece Muy muy bueno eh, Luego acá tenemos las variantes de Wolverine De Sentinel también que están bastante buenas De Wolverine se ve muy tétrica la variante Mientras que la de Sentinel también se ve muy imponente Así que esas dos variantes seguramente las jugaría En lugar de, las, de los diseños que tengo actualmente Luego los avatares No soy muy fanático de los avatares Pero bueno, ahí también si gustan se los pueden utilizar También que no está nada mal y finalmente acá viene la carta Nimrod, acá está la carta estrella justamente de este pase de temporada ¿no? Y como pueden ver esta es la carta del pase no Y acá viene a ser la carta del pase pero en nivel 50 que sería pues esta con el estilo de Danghip Qué bueno la verdad que, que hayan puesto el estilo de Danghip A mí me va a encantar utilizar más la carta de Nimrod de nivel 50 de pase de temporada Y sería la definitiva para mí para utilizarla Así que está bastante bueno, qué que genial que lo hayan hecho de esta manera Me encanta mucho la parte cosmética y ahora tenemos que pasar a hablar justamente sobre la misma carta antes de irnos a fondo con Nimrod, acá lo que quiero que sepan, es que nos falta mucho tiempo, como les decía, faltan 5 días para que inicie la nueva temporada, recuerden que el costo de la nueva temporada son de 10 dólares y si quieren también comprar eh, la, la, el formato premium de la temporada son 15 dólares pero te están dando 10 niveles adicionales, como les digo, eso no vale tanto la pena si quieren lo pueden comprar, son 10 cofrecitos de temporada digamos que pues, te están dando adicionales que por ahí te pueden dar oro, variantes, potenciadores y demás, eh, pero la verdad no soy muy fanático de, de gastar esos 5 dólares de más en eso Prefiero ahorrarlos los 5 dólares de repente en un bundle que pueda salir que traiga tokens o cosas así Pero bueno, eso ya es decisión de ustedes eh, Acá están las cartas justamente, no de, viene la, la nueva carta de Nimrod esas son las variantes de Sentinel y Walborn que vienen también, que ya les he enseñado Ahí están las, las variantes Acá hay las nuevas cartas de la serie 5 también, que eso seguramente da para un nuevo video Es para un video diferente eh, luego tenemos acá, son, estoy, estoy viendo solamente las cosas de manera muy superficial Después podemos hablar más extenso de ello en otros videos Les podemos dedicar un tema a las cartas eh, de serie 5 que viene Les podemos dedicar otro tema de repente también a las ubicaciones nuevas también que están llegando Que acá hay tres ubicaciones también, incluso acá te dan con las fechas Del 8 al 10 de marzo es el Orkis Force Del 15 al 17 de marzo el Asteroid ¿no? eh, Del 22... Al 24 de marzo va a ser Cracoa. Así que acá tenemos eh, cosas interesantes que vienen o contenido interesante que va a venir también eh, dentro del mes de marzo. Luego acá hay este, algunas otras ubicaciones que van a ser Hot Locations que Para que tengamos en cuenta que va a venir Negative Zone, Project Pegasus, Elysium, Camartash Y bueno ahí se termina digamos eh, la parte del contenido que viene con este tema de la nueva temporada Y ahora vamos a comenzar primero por los orígenes de Nimrod Existe un mundo paralelo en los X-Men donde los Sentinelas dominan el mundo Y tienen sometidos a los mutantes que ya están casi extintos este es el año 818 de la Tierra y aquí es donde surge un proyecto para crear un sentinel evolucionado que tenga poderes más allá de nuestra imaginación y puede exterminar a cualquier mutante sin problemas. Este proyecto funcionó y se llama Nimrod. Nimrod tiene la tecnología para adaptarse al poder del mutante contra el que batalla, detectando sus debilidades y contraatacarlo. Tiene la capacidad de regenerarse. Se puede convertir en un humano para pasar desapercibido. Tiene control sobre los metales haciéndolos levitar. Puede volar y teletransportarse. Si eres mutante y tienes al Nimrod enfrente... Y ahora que ya sabemos un poco más sobre los orígenes de Nimrod, toca saber qué es lo que hace realmente Nimrod. Nimrod es una carta de coste 5 por 5 de poder, o sea, digamos que tiene unos stats balanceados, ni buenos ni malos, simplemente están balanceados. Pero, ¿qué es lo que hace no? para que realmente valga la pena jugarlo con esos stats que tiene? Dice en la descripción, cuando esta carta se destruya, agrega una copia ...a cada otra ubicación. O sea, si tú tienes a Nimrod, por ejemplo, en la izquierda, ¿no? En la ubicación izquierda, tú, no sé, tiras un Carnage por ahí... ...lo destruyes al Nimrod y van a salir dos Nimrods, ¿no? Un Nimrod en la ubicación del centro y otro Nimrod en la ubicación de la derecha. Eso es lo que te quiere decir ahorita esta digamos la descripción de la habilidad de lo que hace Nimrod y aquí hay un detalle muy importante muchachos y es que Nimrod no tiene habilidad de revelarse no tiene habilidad continua, sino tiene una habilidad única se podría decir entonces digamos que es más difícil poder contrariarlo aunque sí tiene counters, o sea como todo eh, carta de destrucción le puedes poner por ejemplo no sé un cosmo en el lugar donde quieren destruir a Nimrod también sí o no o sea si es que lanzas un carnage y te ponen un cosmo antes simplemente no lo puedes destruir a nimrod o de repente te pueden poner un armor también donde se encuentra nimrod haciendo que sea pues sumamente y casi imposible que lo puedas destruir pero hay algunas formas de poder destruirlo igualmente y eso lo vamos a ver a continuación y aquí vamos a ver muchachos algunos mazos donde pueda encajar nimrod acá hay un mazo muy curioso que igual lo quiero hacer notar que es un mazo de cerebro 5 donde está yendo nimrod también y acá incluso está yendo Kang, que es esta, está muy bueno esto, porque como les digo, Kang prácticamente va a ir en cualquier mazo por la gran utilidad que tiene de poder ver la jugada del oponente. Ahora, eh, por acá un poquito como que me da temor. Porque si es que se, se sube demasiado su poder de repente, ¿no? Si no te va muy bien en los robos y, sa y se va más arriba de 5 de poder, pues le va a dar problemas a cerebro. Pero bueno, las demás cartas como Lizard, Deadlock, Polaris, ¿no? eh, el mismo Nimro también, Sandman también para limitar, digamos. Que el oponente juegue más de una carta Todo eso está muy bueno Incluso acá con Arnim Sola Hay un combo que es algo también que yo quisiera Poder ver y me parece que puede Llegar a funcionar así tal cual como dice Porque Arnim Sola lo que dice acá es que él destruye Una carta y pone una copia En cada otra, en cada una de las Otras ubicaciones, ¿verdad? Entonces me parece que si Arnim Sola Destruye a Nimrod, van a salir Dos Nimrods por cada una de las Ubicaciones, o sea, la copia de Arnim Sola Más el Nimrod, también Que ha salido producto de la destrucción Del mismo, entonces esa sinergia Va a estar interesante de verla Y poder pues, verificar si se cumple Así tal cual como les estoy diciendo en estos momentos Y aquí, si en caso no llegases a robar a Nimrod, pues tienes ahí también La otra opción de que puedas sacar a Doctor Doom ¿Verdad? Incluso puedes hacer el rampeo ¿No? Con Electro o con Wave Y puedes sacar a Doctor Doom, después Arnim Sola O de repente puedes jugar Doctor Doom Nimrod y pues de repente Ahí si quieres también Arnim Sola De, de verdad que se va a hacer una locura Este masito de acá me gusta, me parece un mazo Sencillo, que tiene ciertas Debilidades también a veces por ahí ¿No? Si sale por ejemplo en la ubicación sale un Monster, mal logra mucho la sinergia De este tipo de mazo pero de todas maneras, me gusta bastante el hecho de ver, digamos, este tipo de sinergias. Y de ir entendiendo mejor cómo es el funcionamiento de Nimrod aquí. Y aquí este masito también, muchachos, tiene una sinergia muy, pero muy interesante. Este mazo está más enfocado en destrucción, como lo pueden ver. Aquí está Carnage, Venom, Deadlock mismo también. Pero me gusta mucho la parte que estoy viendo aquí del rampeo con Electro. Tiras Electro... Tiras luego eh, Nimrod en turno ¿No? En turno 4 tiras Nimrod En turno 5 puedes tirar Arnim Sola y en turno 6 Puedes jugar a Destroyer y Imagínate que si pudieses tener A dos Nimrod por cada ubicación ¿No? Porque recuerden que les estaba Explicando cómo era la sinergia con Arnim Sola Que está por verificar todavía Pero luego de eso imagínate que tú lanzas a Destroyer Destruyes los dos Nimrod por cada Ubicación y se van a, a prácticamente a duplicar esos Nimrod Van a pasar a ser 4 Nimrods en cada una de las otras ubicaciones la verdad eh, va a ser muy interesante poder ver eso eh, porque prácticamente es tener 20 puntos de poder por cada una de las ubicaciones donde van a donde se van a duplicar todos esos Nimrod así que será cuestión de ir viendo cómo se desarrolla eso pero me está encantando bastante las formas divertidas en cómo se le puede explotar digamos la habilidad a nimrod y aquí muchachos en este mazo estoy viendo una sinergia que puede llegar a ser bastante bonita con galactus y nimrod pero acá lo que me, me parece que se tiene tiene que tener cuidado es con el orden de destrucción de las ubicaciones que hace Galactus porque ¿qué va a pasar? a ver si la, la ubicación que destruye Galactus la primera ubicación es de, donde está Nimrod pues Nimrod se va, se va a duplicar en los otros lugares ¿verdad? va a aparecer una copia en una ubicación y en la otra y luego tendría que destruirse la otra ubicación donde apareció la copia de Nimrod para que se vuelva a duplicar Nimrod en la otra ubicación donde pues está Galactus que es la ubicación donde sobrevive pero bueno volviendo al combo básico digamos que imagínate que tú pones en turno 4 a Shuri en turno 5 lo pones a Nimrod y ya te tendría 10 de poder y en esta ubicación donde tú estás jugando donde no estás jugando nada puedes poner galactus y podrías llegar a tener si es que te sale bien el orden de destrucción de las ubicaciones podrías llegar a tener en la ubicación de galactus para turno 6 podrías tener dos Nimrods prácticamente con 10 de poder cada uno teniendo 22 de poder total en esa ubicación donde está galactus es más si por ahí tú pusiste un walborine antes en el turno 2 de repente puede ser que tengas ahí también un walborine un 4 de poder adicional teniendo 26 de poder en total en esa ubicación. Y eso que aquí ni siquiera estamos hablando de la sinergia con Mr. Negative. Porque acá también Mr. Negative puede sacar un Galactus por 2 de energía. Null por 0 de energía. El único que no cuadra bien acá es Nimrod, ¿verdad? Porque tiene el mismo coste de poder con energía. Pero de todas maneras, él va a servir bastante para que tú lo puedas lanzar en un turno 5. Para poder hacer un combo, digamos, bastante decente junto con Galactus. Esto, este tipo de combo también se tiene que verificar de todas maneras para ver si funciona tal cual. Eso ya será cuando salga la temporada, de repente por ahí... Espero, si es que llego a tener Galactus yo lo pruebo Pero si no, de repente podemos ver por ahí Alguien que quiera decirnos qué tal le fue Haciendo este combo con Nimrod Muchachos, y aquí les voy a mostrar Algunas ubicaciones donde la habilidad de Nimrod Puede brillar bastante Como para poner algunos ejemplos básicos El dominio de la muerte, lanzas a Nimrod ahí Se destruye y tienes el efecto es prácticamente gratuito, ¿verdad? Ahora, tienes también el altar de la muerte donde puedes activar el efecto de Nimrod también lanzándolo ahí, se destruye, sale eh, un Nimrod en cada una de las otras ubicaciones y aparte pues vas a ganar dos puntitos de energía. Y aquí en mi opinión muchachos, les puedo decir que Nimrod es una carta muy similar a la de Modok debido a que Nimrod pertenece más al arquetipo de destrucción así como Modok pertenece más también al, al arquetipo de descarte que es donde más van a poder resaltar. Ahora eh, está interesante de todas maneras Ver la cantidad de combos que se van a poder hacer Con esta carta eh, Modok se podría decir que es como que Más, eh, ah, no sé, se puede decir que es Más aburrido, Nimro me parece que va a tener Más cosas por hacer todavía Me parece que va a ser hasta más entretenido Verlo jugar a Nimrod por la cantidad de veces Que se podría llegar a duplicar Yo sé que también por ejemplo Modok Tiene esto también de que si lanzas un Wong Y un Modok, pues ahí dos veces descarta toda la mano Pero va a ser interesante Ver cómo Nimro también te va a dar Ciertas soluciones a poder jugar cartas en, en, eh, en ubicaciones donde no podría jugarlas, ¿no? por ejemplo en el Santorum el Santo Santorum, donde no se puede jugar ninguna carta, gracias a Nimrod acá si lo destruyes de repente sale una copia también en el Santorum y así tal vez hasta podría ganar la partida por ese tipo de, ¿no? de cosas que ocasiona la habilidad de Nimrod y aquí lo que veo es que Nimrod tiene potencial incluso para que se pueda duplicar varias veces, entonces esto hace de que de repente Nimrod esté un poquito más arriba de modo se vea más Atractivo ¿No? Se sienta como que incluso hasta Puede ser más entretenido jugarlo Y te pueda dar posibilidades de poder ganar Incluso las partidas en el último Turno ¿No? De una forma como un factor Sorpresa de repente destruyéndolo en el Último turno y por ahí sale un Nimrod de una ubicación donde justamente necesitabas Que salga y con eso te puede dar la partida Así que en la parte de entretenimiento y en el Potencial que tiene de que se le pueda sacar Mucho provecho se podría decir a la Forma en cómo se va destruyendo Creo que ahí podría estar un poco más arriba De Modok. Y para cerrar el video muchachos creo que Nimrod la verdad no está roto, es una carta se podría decir bastante decente porque tiene relación de coste y stats bastante equilibrados y justamente han, han pensado los del equipo de desarrollo en no ponerle tanto poder justo porque existen cartas como Shuri que le podría subir demasiado el poder le podría duplicar y podría ser demasiado Nimrod no lo han puesto, yo pensaba que iba a venir con 8 de poder pero lo han puesto con 5 de poder y es algo bastante bueno para que no haya este abuso de poder duplicarle tanto su poder y que luego cuando eh, destruyen a Nimrod pues pueda salir dos Nimrod pues con un poder super alto, eh, hay algunas ubicaciones también por ejemplo que lo pueden favorecer como el laboratorio de Shuri que también le puede duplicar el poder y si por ahí lanzaste previamente una Shuri pueden salir un Nimrod 520 y de ahí lo puedes destruir y salen pues prácticamente dos Infinauts ahí, pero digamos que ya son situaciones donde ya dependes un poco del azar también ahí de las mismas ubicaciones no que justamente salga esa ubicación que te pueda favorecer con Nimrod y tengas todas las cartas digamos que propicien las sinergias ahí para que salga pues un Nimrod bastante mamado pero una cosa es decir la teoría muchachos y otra cosa también es verlo en la práctica, será cuestión de ver cómo se va desarrollando Nimrod en el metajuego una vez que salga pero lo que les digo es que es una carta bastante balanceada y que por su efecto que tiene digamos en los últimos turnos es donde realmente puede llegar a, a explotar y puede llegar a duplicarse un parcito de veces ahí, será cuestión de verlo como les digo pero a mí me encanta mucho esta carta definitivamente el pase de temporada creo que está más interesante que el de Modok este pase que viene de Nimrod y será pues darle un intento a Nimrod y tratar de probarlo varias veces por ahí hasta ver dónde se le puede sacar realmente el provecho, y ya saben muchachos si tienen cualquier duda o consulta la pueden dejar acá en los comentarios o pueden ir también a mis transmisiones en vivo que lo hago de lunes a viernes por las noches, ahí el enlace se encuentra en la descripción de este video así que ya sabes cualquier cosita que desees decirme yo me encuentro ahí juntamente con todos los demás muchachos en el chat, así que ya sabes te espero allí, un abrazo para ti